Hola amiga Craniana, hoy vamos a hablar cuáles son nuestros gustos aparte del rock, no todo en la vida de Cranion es rock, No. todo músico tiene que tener otro tipo de música que lo nutra. De hecho es, <risa> es, es, es tan importante escuchar sí. este Tanta música tan diversa como leer y para nosotros que nos dedicamos a la onda creativa de dónde te nutres si no es de lo que lees y de lo que escuchas. Exactamente. ¿No? Eso no quiere decir que vayas a tocarlo, pero uh -huh. si te gusta, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cuando estaba chamaco, Ajá. escuchaba a Sonia López en reunión oh, de familiares, oh. y la verdad me, me gustaba y hasta la fecha escucho Se me hace que tenía una onda así para cantar muy... Es que hay un rollo latinoamericano muy, de, mediano, mediano, muy bien rico, ¿no? Sí. sí. Yo creo que mi papá tenía un disco de selecciones de Riddle Digest, de Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui era un brother argentino. Mi no, chileno, ¿no? no, chileno, ¿Sí, ¿no? chileno. Mira, poeta acá, pero poeta de poder que no engrasa los ejes. Sí. Me llaman abandonado. Uy, sí, sí si nos llegaba. <risa> ¿Qué le trotas? Que le sí. Lo que pasa es que antes, como que había en la música popular, más cuidado en la onda lindo. Sí, sí Pero, claro, más. Últimamente esta onda de la bachata y del reggaetón. Pues como. No nos invoques, no nos invoques. No, espérame. Como que las letras, independientemente de que la música te llegue al cerebro reptil, es una. No sé, sí, es una sí, cuestión sí. de psicología. Pero, no independientemente sé. de eso, pues las letras. Son bastante... Sí. Bueno, ah, están hasta obscenas. Pero, por ejemplo, ¿Sí? gente como Alberto Cortés, me acuerdo de esos viajes cuando vacías a Acapulco como ocho horas. Entonces, <risa> tu papá ponía un cassette... O un cartucho. Albert, o un cartucho de Alberto Cortés. Ahí está. Y te chutabas los grandes hits de Alberto Cortés toda la carretera. ¿sí? Mientras comías tu cocada o tu onda de tamarindo. No sé ibas si así todo ya... <risa> <risa> de hecho, ya saben, pero a lo mejor mi amigo que está del otro lado del cristal, ¿no? Este, yo crecí en esta onda del arte. Y Alberto Cortés era muy amigo de mis papás. ¿A poco? Imagínate, los, imagínate, un viernes uh -huh. a las 8 de la noche empezaba a caer a la casa de mis papás. Toda la banda de actores, pintores, bailarines. Así como de malo está por ahí toda la vieja escuela sí. y es, pues crecí en, en ese rollo entonces imagínense toda la música que escuchaba no faltaba el que agarraba la guitarra que teníamos por ahí se no hacer la cascarita bueno así le decían ellos este que le había regalado un mariachi a mi papá mi mareche que estuvo en Japón, acá muy famoso, en los setentas uh -huh. Le había regalado la lira y entonces sacaban la guitarra y se ponían a cantar cualquier cantidad de canciones Cantaban desde música popular y música ranchera hasta... No faltaba quien empezaba a cantar este zarzuela y opereta y cosas por el estilo, ¿no? Entonces estaba bien chido entonces crecí escuchando música de todo, ¿no? Y yo me acerqué, por ejemplo, al rock por, con mi mamá, ¿no? Mi mamá puso, fue la primera que me puso a Queen y así de... Ay, la ah. Pero también <risa> hacía coreografías, mi jefa, con, con rolas de Evangeli. ¿Se, no, no. ¿Se acuerdan de Evangeli? Ajá, ¿se acuerdan de Kitaro? También. Sí. Era... también traía una onda así de hacer... Automita, eh, todo ¿no? Tomita. Tomita. Y la onda es eso, ¿no? De repente, a Samakovich oh, poniendo, y... se ve oye las clásicas influencias de la música latinoamericana, en sí. <tín> incluso gente pues, ya vieja sí. como Tony Iommi de Black Sabbath, pues él no se nutría con heavy metal porque no había tal cosa no había como el heavy, heavy metal. metal, él lo inventó. Entonces decía, <risa> <risa> sí, él inventó, sí, no, había, no, había, no había heavy metal, entonces oía blues, oía música instrumental, oía bajo oía Vivaldi, y de eso pues decía, pues voy a sacar esto y ya sacaba riffs de ahí. Así es. Blackmore, Page, toda esa gente se nutría de algo que no, de blues. Pero no era como ahorita que, no, pues está, tu banda se oye como patera con Rococó, con Cha Cha Cha, Pérez Prado. Pues no había nada. Más. <risa> Entonces <risa> ellos inventaron su onda. era, Eso, eso a mí me. Pues a, me a, a, mí a mí me gusta a mí me gusta la música de disco. Porque... Sí, sí, sí, ay, como no, buenísima. Además, DJs, además una calidad no sé, de obvio. arreglos en cuanto a voice y no, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. La música. Disco que cámara y bien funk era, ¿no? Es eh, que era la fusión del rhythm and blues con el funk. Entonces, sí, no, sí. No, había un dueto cuando más? yo era chavitititito de Barbra Streisand con Donna Summer. Ah, no manches. Y no fuiste cámara cámara, ¡Qué voz eso! Todos los voces aparte Mi hermano era bien disco. Entonces, tenía, ¿sabes? ¿Sabes? De chic. ¿Se acuerdan? De chic, cómo no. Y la banda alemana esta de fly, Robin, fly. De <risa> verde... No, de verde. ¿Se acuerdan los abelos? Eran maravillosos los arreglos que se hacían no, de cuadradas. No la neta, ya Ricardo, tengo sí. todo un pinche exotes. Y ya, ya ibas. Y traes a que es un pelotán grande. Y Como su, su, su afro... Y su afro... No se va a pedir para la afro. Y le ¿no? va ¿no? De igual forma, la, la música afroamericana... Se lo recuerda bien de, de, de Buenavista Social Club y todo, sí, nada, que sí. así fue como nos llegó, ¿no? pero todos los cantantes, la sonora matancera y, y toda sí. esa onda, y luego empezó ahí la fusión, y cuando llegó a Nueva York todo ese rollo que pues, mm -hmm. se hizo, pues la salsa, que era una fusión de pues. jazz con, con, con todo este sí, rollo no, de la no, onda pues. cubana wow, bien ¿no? salsa, ¿eh? es bien difícil, Algunos saben, el cencerro mm -hmm. es el que lleva todo Sí, claro, ahí es el que lleva la clave, ¿no? Acá si el que clave. trae el censeo se pierde, ¡Aguas! ¡ah! El rock en México puede ser tan rico. Y tan variado porque todas las cosas que nos vienen a nosotros o sea no nada más ellos como yo con todo respeto a los Estados Unidos pues nada más vienen pues heavy metal y glam y grunge y dices bueno pues sí está rock está padrísimo a mí me encanta pero aquí tenemos mucho más raíces mucho más cosas latinas afrocubanas inglesas blues disco bachata todo ese rollo se puede conjugar y se puede hacer algo bien bien chido sí, ¿se, ¿se acuerdan que en nuestros tiempos había una banda que se llamaba como ¿Cómo no? sí, ¿eh? el Víctor Valdovín Víctor. Es, Víctor. Es, es, es un rol. Y este que hacían un poco esa onda, ¿no? Sí. De, de fusionar. Uh -huh. Hacían rock progresivo, pero tenía como sus raíces de otras pánicas una... y todo el rollo. Creo ¿no? que había un disco que se llama Sweet Mexicana. Pues así está la onda, Ah, ¿Ya sabes dedito qué más? Manita arriba. Manita arriba. manita arriba. manita arriba. No, dedito arriba es de otra cosa. <ríe> ¡Like! <ríe> ¡Like! Campanita. Campanita. Campanita. Déjenos sus comentarios aquí abajo. ¿Qué música escuchan ustedes aparte de, de rock and roll? Pues vamos a, a platicar, ¿no? A lo mejor ustedes no, no. escuchan algo por ahí que no hemos escuchado trabajar. y pues nos encantaría oírlo. Nos vemos en la siguiente. Pórtense mal. Cuídense bien. Nosotros somos cráneos en el Poder del Rock. Y llévatela a ley.